¿De qué? ¿Qué tienes que decir de las acusaciones en tu contra? No, yo creo es que todo el mundo sabe que yo no tengo que venir con eso. y Los lo que le llantan y todo, tú sabes, atracan una suegra a mía y todo, y el hijo de muerto sabe que yo no... Tú sabes. No, no. No, eso es mentira, yo no, no, no juego con robo ni nada. Y la familia del hombre, y todo, y la muchacha, me conoce desde niño. Entonces, ¿qué entiende? ¿Está pasando? No, el... que me estén como metiendo ahí medio, porque es que yo estoy, ya tú sabes, yo salí el otro día de la calle metido de un bobo metido también. Y, y salí. No, una sola vez. Y ahora me quieren, pero la, la muchacha me conoce muy bien desde niño, la querellante. Sí. Y el hijo del hombre, y saben, vea, hasta la suegra mía tracana ahí en esa huella. Pero ¿qué tipo de situación tú tenías con él? No, nada, no, yo ni lo conocía ni nada. Yo No conocí a ese hombre ni nada, nada de eso. ¿Y que se está involucrando? Ay, que yo no sé, pues yo no entiendo que lo que pasa, yo salí hace dos, como cuatro meses de Kosovo. No, no entiendo que lo que está pasando ni nada, porque que yo salí y no estoy nada jodiendo. La muchacha conoce muy bien lo que la atracan. Claro que soy inocente, ella me conoce desde niño y si yo vea como quien dice había hecho algo, ya me van a sacar y digan, no, no fue Meki, porque Meki es lo que ella antes saben en